sola vez buscaron por donde llegar a tientas sin modificar la onda, sin estar de vuelta. La noción del paraíso, una analogía incierta un acercamiento errado, una amistad sintética. Cambiaron el rol, curtir rock en rol. Estaba un error como la ausencia. Iban por ahí creídos que con el confort bastaban Con una PC y TV la amistad se sellaba Nunca se lo imaginaron, ser papás no es ser soldado. Pregunta tiempo, un abrazo apretado. Wow, oh, wow, oh, oh. cambiaron el rol. Curtir rock and roll. Uh, uh, uh, uh. Estaba un error como la ausencia. King uh, uh, uh. Estaba un error Como Su ausencia Cambiaron el rol Curtir rock en rock